Pero antes de empezar, el Spawn del día Oye, tranquilo viejo Nunca se han preguntado por qué están solos en la vida Pues sí wey, no mames ¿Por qué ninguna mujer los pela? Nadie los quiere <risa> ¿Por qué a cada rato quieren tomar Clorox? Bueno pues, yo traigo la respuesta para eso no estás suscrito a mi canal. Vaya. Uh, eso explica muchas cosas. Y como dije. Esa es la respuesta. Suscríbete a mi canal. Y todos tus problemas se acabarán. Puta. ¡Qué ofertón. Hasta incluso. No solo todo se acabará. Sino que. Me ayudarás a mí. Así que suscríbete. Hazlo. O no te devuelvo a tus padres. Esto... Es algo magnífico, y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante. Míralo, es increíble. ¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Aquí de nuevo? y Bueno, que hay de nuevo? Hoy estamos en un nuevo video hermoso, precioso, delicioso y suculento. Hoy vamos a jugar un nuevo... Bueno, no. Hoy vamos a jugar un nuevo video... Y vamos a jugar como siempre en Model Combat. Así que vamos a jugar en esta nueva que le, o sea, le han metido a ver cuáles puedo usar. Posiblemente no tenga ninguno de estos, pero vamos a ver. Ok, plata 2. Ok, vamos a ver. Bueno, pues ya estamos. Aquí cargo. Ok. Ok. Mueran perros. No, no, no. Va a ver este. No, y ellos llevan más. ¿Cómo es eso posible? No, hay un imbazo. Demonios. No! No. Ay, hombre. <risa> No. No. No. ¿por qué? Ah, pero ganamos. Wow. ¡Eso me llega, papi! ¡Eso! ¡Eso! No, estoy en último lugar. A ver, bajas dice 4. Disparo montalis, 3. 1 a la cabeza y 210 puntos. No fue mucho, pero tengo 1000. Tengo más que el del otro equipo. Bueno, pues. Gente, aquí acaba el gameplay. Perdón si fue algo corto O, o no sé, pero es que y quería hacer un video y no tenía mucho tiempo así que lo hice corto espero les haya gustado, si les gustó por favor denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les caiga una de mis hermosas notificaciones cuando yo suba video bye espero les haya gustado mucho